Lo arrestaron porque en su casa encontraron marihuana, mucha marihuana. Se llama Daniel Losa y tiene 60 años, pero todos lo conocen como el profesor. Estos son los preparados químicos que hacemos, porque ustedes se tienen que preguntar, evidentemente, ¿qué hacemos con tanto? ¿Lo vendemos? ¿Qué hacemos? No, esto se lo damos a personas que lo necesitan, ¿entienden? Personas que lo necesitan en serio. Eso es lo que hago en definitiva, eh, eh trabajar para la salud produce aceite de cannabis para uso medicinal y luego se los regala a aquellos que lo necesitan de verdad como carolina Después de un montón de veces yendo a las profesionales todos nos dieron el diagnóstico de que tiene autismo a partir de ahí es como que no se nos cayó el mundo abajo pero bueno sabíamos que iba a ser difícil la tarea eh, así bueno que empezamos con toda la fuerza del mundo a tratar de, de ver a especialistas, a ver médicos, a ver cómo se podía tratar. En toda esa vorágine de, de búsqueda, Canden eh, se encuentra con un grupo de madres que usaba aceite de cannabis para los nenes. Ella tiene 5 años y es autista. Después de probar diferentes tratamientos, su mamá le dio una chance al aceite de cannabis. Y cuenta que fue justo ahí cuando cambió la vida de su hija. Empezó a descansar, empezó a, a comer... No me olvido más, al tercer día de estar dándoselo, ella... Empezó a usar los cubiertos, cosa que no hacía. De decirle caro y que se dé vuelta. Y, y un día a la tarde, no me olvido más, yo estaba sentada tomando mate y la escuché cantar. Pero me miró a los ojos y me dijo, mamá, ya está. Digo, esto, esto, ya está, es esto. ...es ser ilegal el resto de mi vida <risa> y militar la causa y, y darle para adelante. Daniel Loza vive en La Plata y el viernes pasado fue detenido acusado de tenencia simple de drogas. Daniel Loza hoy está preso para generar conciencia. Él sabía que lo estaban investigando y decidió seguir adelante con su cultivo, con sus plantas, con su ayuda a la gente... Eh, y bueno, en un punto estamos convencidos que esto tiene que servir. Se movilizaron amigos, vecinos y sobre todo aquellos que recibieron su ayuda. Todos protestaron para exigir la inmediata liberación del hombre que cosecha cada vez más adeptos. La libertad de Daniel Loza es urgente, es necesaria, porque hay mucha gente que se está quedando sin medicina. Saber lo que está metido ahí adentro tan injustamente no... No puedo, no, no me duele, porque es una persona súper solidaria. Eh, arriesgo su libertad por mucha gente. Luego de pasar cinco días tras las rejas, el cultivador más famoso de la ciudad de Las Diagonales finalmente salió de prisión. <risa> Cómo dice va, ¡Ah, el, ah, el Va a seguir adelante en cuanto tenga autorización judicial. Sí, sí, sí, sí, más que nunca. Y estamos con una familia que confirma que el profesor cultivaba con fines solidarios. Bueno, un caso en el que se combinan esos límites que van de lo legal a la necesidad de mucha gente para tratamientos terapéuticos a los que no accede porque sigue existiendo un vacío reglamentario legal. Pablo Juntas, contándonos eh, cuál es la historia y qué dice esta familia. Efectivamente, Cris, Rodi, buenas noches. Estamos en la casa de Ana, la mamá de Gonzalo, pero también estamos con Mario, con Betty, con Jorge, todos ellos padres de chicos autistas, claro. como es el caso de Gonzalo. Todos recibieron de parte del profesor el aceite de cannabis. En el caso de tu hijo, ¿cómo lo cambió? ¿Cómo lo ayudó? Y después de ocho meses de no dormir, tomando medicación tradicional en dosis elevadísimas, el primer gotero que me dio el profesor, eh, con una gota durmió 10 horas de corrido. Eso ya marca la diferencia. De no dormir nada a dormir 10 horas. Descanso, se levantó contento, vino, me dijo, buenos días mami. De hecho, con mi marido nos sentamos a llorar, porque desde los cinco años que él no duerme, ni media hora. Entonces fue, dijimos, esto es, por acá va, funciona. Ana, te comunico con Rodolfo y con Cristina. Dale. Hola Ana. ¿Cómo te va? Ana, ¿qué sintieron ustedes cuando oh, se produjo la, la detención de, de, de este profesor y, y cuáles son las situaciones de impotencia que viven ante algo que está autorizado pero que no se puede materializar fácilmente como es la utilización del aceite de cannabis? Eh, nos dio angustia, tristeza, mucha incertidumbre porque en realidad eh, gracias a él... Nosotros ahora cultivamos, yo tengo mis plantas que son para él eh, y gracias a la asociación donde estamos, eh, que colaboran con nosotros, eh, tenemos, llevamos adelante nuestro propio cultivo. Eh, que lo detengan a él es como si nos detuvieran a todos nosotros, porque es nuestro compañero y porque estamos en la misma situación, somos ilegales. Sí. Ana, ¿podés, eh, eh, la, la mayoría es de nosotros que acompañamos desde Telefe eh, que se sancionara una ley, sí, para que se les permitiera a los papás de chicos autistas y otras enfermedades tener el aceite medicinal. Te, te, te hacemos una consulta: ¿Cómo es hoy? Digo, ¿lo podés acceder rápidamente? ¿Es fácil llegar? O en realidad el Estado hizo la ley, la reglamentación todavía falta, hay que traerlo de afuera, sale fangote de dinero. Contanos cuál es la situación real de ustedes. La situación real es que está autorizado solo para epilepsia refractaria. Claro. No entra autismo, no entra Parkinson, no entra ningún, ninguna patología del dolor, como es, por ejemplo, la fibromialgia. Mi hermana toma el aceite para fibromialgia y gracias al aceite puede andar. Eh, nosotros no estamos contemplados dentro de la ley, estamos fuera de la ley. Por eso estamos en la situación en la que estamos, seguimos, ilegales. Claro, están eh, en, en ese limbo donde los tiempos... A nosotros, no, no. ...donde los tiempos de una nueva legislación eh, son eternos para la vida y el día a día de tu nena y que puedas simplemente dormir a la noche, que esa es tu desesperación. real. Porque el no dormir implica en que durante el día está histérico, camina por las paredes, no sé si alguna vez te pasó de no poder dormir un día... Al otro día eso es un manojo de nervios. Imagínate ocho meses. Imagínate cuatro días. Eh, las autoagresiones. Eh, mi hijo, cuando llegamos al aceite, llegamos como última opción. Mi hijo se daba la cabeza contra los vidrios y de hecho fui a la guardia cuatro veces. Se quiso suicidar tres. Eh, ahora es otro chico, es feliz, come, porque una de las medicaciones le produjo anorexia, por lo cual bajó 25 kilos. No. Hoy está mucho mejor de salud en general. No es normal porque el autismo no se cura, lo que sí me brinda una mejor calidad de vida para él y para el resto de la familia. Él tiene dos hermanos y ahora lo pueden disfrutar. Claro. Ana, gracias por tu testimonio. Lo dijimos el día de concientización de, del autismo, cuando hablamos del color azul, cuando hablamos de esa descripción fabulosa que está haciendo Ana, tan dura, pero tan real de lo que es el autismo, eh, y, y llamamos desde acá al sentido común, más allá de este hecho puntual, el Estado se arroga el monopolio de, de decir eh, cómo y de qué manera llega el aceite de cannabis y es a que quiénes. ese es el tema. Eh, el tema es... es solamente para uno y no para Ana. todos. Exactamente, Ana. Exactamente, Ana, ha quedado clarísimo. No, y Un por otro, grande para por vos Por otro lado, la, la eterna sí. polémica sobre, sobre la tenencia, porque los narcos pesados están sueltos, ¿no? Y este profesor que cultivaba cannabis para ayudar a familias con necesidades de salud de sus hijos, eh, es el que termina detenido. Mm. Las contradicciones. Eh, claro, hablamos de sentido común, ¿no? De, de, de la ley que a veces es fría, está escrita, y carece absolutamente de la interpretación en sentido común.